Gracias Francis y amigos televidentes Por estar con nosotros en el día de hoy Un debate interesante Que está tomando, que está tomando eh, Mucho poder Ya no solo a nivel social Sino que llega al Congreso de la República Dominicana Y que me ha hecho eco eh, Bastante veces Por lo que entendemos que no debe de ser Hablar de las exoneraciones De los beneficios De todos los privilegios Que reciben nuestros legisladores Donde la desigualdad de salarios, donde el nivel adquisitivo de diferentes sectores en nuestro país es abismal. Además entendemos que no debe de ser la forma en que se deben de encaminar las necesidades de nuestro pueblo. Escuchar, bueno, ahí está esta imagen que Amado referido a Francis, en principio, escuchar a una legisladora decir que si las exoneraciones son corrupción, pues yo soy corrupto. Lila, Lila no es buena. Señores, <risa> esta es la gente que nos representa. Tú la historia de Lila. Ella global. quiere continuar recibiendo sus dos vehículos al año sin pagar un CC de impuesto. Ella quiere seguir recibiendo esas llamadas ayudas que canalizan supuestamente donde un informe, donde el informe de la destacada periodista e investigadora Alicia Ortega tiene acceso, y venimos acá, a las facturas de muchos legisladores. Ustedes saben. ¿Qué tipo de gastos aparecen en alguna de esas facturas, amigos televidentes? ¿Qué, qué gastos? Eh, vinos caros. champán, Mariscos. Viajes. Ayudas que ciudadanos no recibieron, pero que ahí están en gastos, por poner algunos ejemplos. O sea, con el dinero de nosotros, los legisladores, algunos, consumen y tienen una vida de lujo. Es decir, que tienen gastos de representación fuera de su salario. Fuera, claro. Yo quiero que en otras ocasiones le he presentado eh, mostrarles a ustedes lo que reciben como sueldo, beneficios, exageraciones, exoneraciones, nuestros legisladores, tanto los diputados, si sí, son exageraciones, los diputados como los eh, senadores. Vamos a presentarles el sueldo a ustedes, muchachos, eh, chamo, de nuestros legisladores. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a ver donde habla del salario, de los altos salarios, de los beneficios. Estamos hablando que un senador de la República Dominicana recibe o gana alrededor de 500 mil pesos sin el barrilito, Sí, la imagen es la que está con letras en blanco. Estamos hablando de que un senador de la República sin el barrilito, sin esa compensación de ayudas sociales, gana alrededor de medio millón de pesos. Señores, aquí hay funcionarios y legisladores que ganan más que el presidente de la República. Eso es algo irónico, eso es algo increíble, pero esto es lo que pasa en nuestro país. Un diputado gana alrededor de 300 mil pesos. Nosotros tenemos la costumbre, en la República Dominicana, de que para Semana Santa los legisladores regalan habichuelas con dulce, que para Navidad regalan eh, Canasta. eh, las canastas para diferentes sectores, canastas muy caras para un grupo, canastas más baratas para los eh, del barrio, para los que tienen menos, un dinero que totalmente no debe de ser dirigido ahí. Estamos hablando de que nuestro país, señores, escuchen esto, en la República Dominicana se van... Más de 200 mil millones de pesos al año en ese congreso. Alrededor de 217 mil millones de pesos. Lo interesante de esto es que de los 29, de los 32 senadores que tiene la república, 29 asumieron que, que sí, que iban a asumir el proyecto. Increíble. De esos 32 senadores, hay tres que no lo han firmado. Me sorprende tanto donde está la cara de Farideh Raful. Bueno, la que so, la, lo, Donde lo, está mira, la cara de Eduardo Estrella. El presidente. Del Senado. Donde está la cara de Antonio Taveras. O sea, gente, muchachos. Antonio y Farides son los pro aborto. Pro aborto son gente que ha abogado todo el tiempo por la transparencia, por la eficientización del gasto. Míralo ahí. Faride, debemos nosotros de recordar los discursos y posiciones que ella asumía cuando ella estaba en la oposición como diputada. Faride, que justificó el continuar recibiendo los, el dinero del barrilito porque era para asesoría, sí, qué sé yo qué. ya ella, ella, no, ella fue coherente con no firmarlo. Eh, aquí ya al, lo había final, hecho antes. al final sí, sí ahí sí ha sido coherente vemos atrás muchachos, vamos a quedarnos con Faride ahora la ponemos vemos a una Faride Raful que ustedes recuerdan que por presión social por presión social eh, nadando barajando no que el fondo del barrilito los un millón y pico de pesos que recibe ella por per pertenecer al distrito ella hablaba que eso era para eh, crear un gabinete de asesoría que los legisladores necesitan Pero ella hablaba y criticó todo el tiempo esto Farides, ustedes la están, la están viendo ahí, es de la que no ha firmado Ese proyecto de ley que debemos de destacar que al fin los senadores Tal vez se casan con la gloria en República Dominicana De 32, 29 han asumido el proyecto De esos 29, 17 estuvieron en la rueda de prensa Pero de esos 32 senadores Faride dice que ella tiene que leer el proyecto, que esto, que aquello, señores, pero Antonio Taveras, señores, Eduardo Estrella, o sea, nos sorprende la falta de coherencia de algunas personas, los tres que debieron de primero firmar, es más, ellos debieron de someterlo, hay que destacar que esto es una iniciativa del senador eh, Jeb, apellido de Jeb, de Montecristi me parece que es, no, eso eh, no eh, eh, es de Montecristi. de es de muchacho Ah, sí, sí, sí Voy a confirmar de dónde es Yep, pero destacar Que este es el senador, apellido Yep Que somete el proyecto y que es asumido Por los demás senadores, ahora sí muchachos Vamos a poner, para que la gente sepa Qué es lo que gana un senador Qué es lo que gana un diputado en la República Dominicana Gracias, Frederic, de Nagua es Yep Vamos a ampliar la pantalla Muchachos, ahí está Mira el sueldo que recibe un diputado su sueldo base es de 175 mil pesos, por gastos de representación recibe 35 mil pesos, por dieta 45 mil pesos, cuando el salario mínimo, Francis, es de 14 y 12 mil pesos, y ellos solamente por dieta reciben 45 mil, o sea, esto es una locura, es una exageración. Y sin contar con el beneficio de las exoneraciones, señores, y el retiro de, de su pensión ah, no, de en dos periodos, o tres añitos, es fijo, o sea, Ese es el mejor sistema pero, de seguridad social. Ahí sí se representa la seguridad social de tú? unos dominicanos, porque ahí hay desigualdad. Pero, se supone que la ley es universal y que todos debemos de tener, con excepción de los Trabajo que realizamos durante, ¿cuántos años? Veinte y pico de años, y a los 60 y ahora 65 que te quieren aumentar. Es DH. Oye, y ellos a los ocho años ron. se pueden pensionar. O sea, cuando tú ves cosas como esta, que tú las interiorizas y piensas, y pero... Y no una proporción como le sale a los trabajadores, a nosotros. No, es como... Es el salario eh, Total, dio, completo. Entonces, sí, el, que a los 500, un 70%, el que ganaba cuatro un setenta por El que ganaba cuatrocientos y mil... Va a ganar por el resto de su vida. Esa misma cantidad. Si es a los cuatro años, solo tendría un 70%. Aquí hay que, que romper cabeza. Señores, cuando tú ves esto de la gente que te representa, que el legislador es el que representa a cada uno de nosotros, y ese nivel de desigualdad que ellos han propiciado y que han mantenido porque es el beneficio propio, el interés particular, personal, lo mantienen. Y a la gente que se lo lleve, quien lo trajo. Vamos con los senadores. Un senador de la República Dominicana tiene un sueldo base de 320 mil pesos, 50 mil de gastos de representación. 25 mil de dietas, 25 mil de viáticos, pero lo que más me gusta es este, es el más bajito de, de lo que reciben en, en, en su nómina mensual, 3 mil por cada sesión a la que asistan, es decir, Francis, tú trabajas aquí en Telenor, si tenemos una reunión, a ti hay que pagarte por ir a esa reunión. debieran de pagar. Entonces, nosotros tenemos a nuestros flamantes legisladores. Sí, que cobran por, hacer, que está, por asistir a lo que ellos fueron electos. Él para su trabajo, o sea, hay que pagarte para tu, aparte de que te pagan por tu trabajo, hay que pagarte un extra para continuar haciendo ese trabajo. Señores, nosotros estamos hablando que el Congreso de la República Dominicana se lleva un 4.4 punto, punto y pico por ciento. Del Producto Interno Bruto Y ellos, el, eh, una parte importante de ese grupo Que está promoviendo esta iniciativa Se si se quiere sincerizado Porque ha dicho, nosotros no entendemos Que no se puede hacer una reforma En la República Dominicana Nosotros sabemos que se van más de 200 mil Millones de pesos al año En todos estos beneficios, exoneraciones y hasta eso de las pensiones debiera de revisarse. Pero claro, porque ellos no pueden tener un sistema de seguridad social Independiente que, el, que el país dice en la ley. Y desigual totalmente. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos por otro lado un aspecto importante a destacar, que los diputados, porque no quieren, no quieren que se les quiten sus, sus exoneraciones y beneficios, dicen, no, pero esto debe de ser para todo el mundo. Y qué bueno, estos son los debates que tienen que darse en nuestro país, para que así se, se, se rompa... Toda esta, eh, todos estos eh, beneficios que reciben muchas instituciones, que se rompa con ese esquema de beneficio particular que se tiene en todos los sectores. Los diputados han dicho, no, pero nosotros, eh, si nos bajan, si nos quitan las exoneraciones y los beneficios, hay que quitárselos a todo el mundo. Ahí entra la empresa Barricol, Barrigol, que recibe 20 millones de dólares anual en combustible. Señores, 20 millones de dólares recibe la Barric eh, anualmente, también está el tema del transporte privado, porque se dice transporte público. Para mí no es público porque son empresas privadas. Ningún chofer de la ruta te monta de gratis ni anda haciendo obras sociales. Entonces no hay ningún público, es privado. Son empresas privadas, arbitrarias y con un gran poder que hay que ir desarmando poco a poco. También reciben exoneraciones. Y otros sectores que podríamos citar. Los diputados hablaron hasta del aspecto religioso, las iglesias y demás que reciben las ayudas mínimas, muchas o pocas. O sea, el debate que se está dando en beneficio de cada uno de nosotros y que, del ga y que el gasto debe de disminuirse, debe de contrañirse, señores, en momentos donde tenemos una crisis mundial internacional, donde en, en momentos donde en la República Dominicana se está hablando de una reforma, que el impacto que puede tener a nivel social, y hasta posiblemente de inestabilidad, es muy serio. Entonces nosotros ver gente que de la talla de estos tres que me puse ahí en pantalla, que gente eh, a nivel del, de la Cámara Baja, de los diputados como que estén pataleando, ver a una al que decir que ella prefiere se, que seguir corrupta pero que quiere con su, eh, sus exoneraciones, pero escuchar por otro lado a los diputados que si se le quitan sus beneficios, sus exoneraciones, hay que aumentarle el salario. Vamos a poner la imagen nuevamente a esos diputados de lo que ellos devengan mensualmente, la de los diputados muchachos. Ellos dicen que si se les quitan los beneficios, las exoneraciones, ahí estamos hablando de tres, casi 400 mil pesos, 300 mil y pico de pesos. Si a ellos se la quitan, hay que aumentarle el salario. Pero amigo diputado, ¿cuánto es el sueldo de la gente que usted representa en nuestro país? ¿Cuánto es el sueldo o el salario de la gente que votó por usted? Usted no puede vivir con el salario de 200 mil pesos, 300 mil pesos, porque necesita las exoneraciones y todos esos beneficios que se reciben en el Congreso. Pero la gente sí puede vivir con 14 mil pesos y un nivel de inflación importantísimo que se está dando, no solo en la República Dominicana, repito. es un comportamiento internacional que claro está, entendemos que el gobierno debe trabajar y crear las condiciones económicas para que no nos impacte y no afecte tanto. Entonces, nosotros ver a nuestros representantes asumir comportamientos de esta índole, en el caso del Congreso, porque la iniciativa de la Cámara de Diputados, la iniciativa nace del Senado y es aprobada en la mayoría por cada uno de ellos, tú dices, bueno. Entonces, esta es la gente que supuestamente está ahí para velar y garantizar que cada uno de nosotros podamos tener mejor nivel de vida, mejor calidad de vida más acceso, mejor uso de los recursos. Ah, pero cuando le tocan sus intereses, ahí nos echamos para atrás, porque nos está cayendo el agua o la gota del techo en la cabeza. Entonces, ante todo esto, me, me agrada muchísimo, me, me importa y me interesa muchísimo que esto se dé. Porque todo el tiempo hemos entendido, todo el tiempo hemos entendido que es muy desigual, que es innecesario todo eso que reciben los congresistas en la República Dominicana. Es más, eh, Frederick, si está viendo el programa, me, me corriges, creo que fue en Francia, donde el Parlamento o Congreso, como se le llame allá, disminuyeron la cantidad de representantes a un, un, un 50 en Italia. en Italia, disminuyeron la cantidad de representantes Ciento a un porcentaje importantísimo de, de, de, de, en Italia, me dice él. Sí. Porque es que cuando tú ves, eso es otro aspecto, ¿Por qué tenemos nosotros que tener tantos representantes a nivel de la provincia? ¿Cuántos, ah, ¿cuántos diputados el, el son? ¿Cuatro o cinco? El mecanismo. O sea, no es necesario. El mecanismo de, de posicionamiento de Curules en el Congreso, como una especie de mecanismo de representación, se basa en un en lo que es el número de población. Sí. De hecho, al senador, el salario del senador. Es por el... Y la compensación que Es la compensación también. por el número de habitantes que tiene la provincia. La compensación desde barrilito. No, ese es el salario. Y el barrilito va acorde con la, con, cantidad, con la cantidad de, de población. De, de población. Eh, me parece, no sé si es un peso, ¿cuánto por cada eh, ciudadano? F, eh, sí, gracias, es en Italia. Y mira este aspecto, sí, esta información, que quieren dividir la capital. La no, quieren dividir. es una barbaridad. Pero Incluso, yo había una comisión inspeccionando sí, eso. el, el, el experto, ¿Qué dice el eso? Mi, el, el, nuestro amigo eh, Tonti Rutine, que es un experto en eso, porque eh, ha trabajado en, en las subdivisiones de muchos municipios, que lo que trae consigo es más problemas y más despendios de, de, de, de Pero recursos. Pero estamos hablando de la creación de alcaldías, de regidores, de diputados y de senadores. Todo. O sea, es un asunto de crear más puestos. Más uso de los recursos del Estado, donde. Menos transparencia. Donde se supone que ese aspecto que me parece que no es necesario, lo que tiene que ver con la cantidad de representantes por provincia, señores, ¿cuántos que son aquí? Nosotros tenemos a Nicolás Hidalgo, tenemos a Henry Acosta, López Francis, el del PLD, sí. Eh, sí. Rodríguez. Rodríguez. José Luis Rodríguez. Son cuatro, porque eran cinco, se, se, perdimos uno. Y Dorina, y los dos que entraron, uno por, el, por Olmedo, que no, es... No, Dorina, do, Dorina do, y el otro Y el otro es Genfrey, Jeffrey Jenfrey, Gen, Está Dorina, está Jenfrey, está Nicolás, sí. está Lupe, está... José Luis. José Luis, son cinco. Cinco. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿necesitamos nosotros cinco diputados? De manera sincera. O sea, ¿necesitamos nosotros cinco diputados y con el senador seis ciudadanos representándonos en el Congreso? Pero esto es solo limitándonos, limitándonos a la porque provincia de Huerta. Eh, si tenemos las 32 provincias, son 32 senadores. Ahí no es tanto. 32. No, ahí está bien, lo sumo porque son seis sí, representantes. Y realmente el senador comprende la provincia. Si nosotros somos provincia Duarte, siete municipios representa a todos los municipios. Está Ahora, bien. Por municipio y por demarcación hay un uno. En el un caso del senador diputado. está bien porque es uno por provincia. Ahora en el caso de los diputados representando cada demarcación. Cuando tú visualizas la provincia de Duarte y que tenemos esos representantes y que están en el Congreso cada uno de ellos y la labor que ejercen Tú dices, es necesario, es válido todo este gasto que conlleva Tener tanta gente representando las diferentes demarcaciones en una provincia A mí me parece que no Y, y, y que me escriban o que nos llamen y corrijan, digan, no, sí Es válido porque el de el de el de, el de acá de, lo, en San Francisco tenemos tres De Aquí son tres, Jen, Ridorina y, y Nicolás Aquí en el municipio Cabecera O sea, tres gentes representando una ciudad Me parece que no O sea, no veo el fundamento del por qué Entonces ante todo esto Nosotros aspiramos y esperamos Que este proyecto sea aprobado Y que sea la iniciativa para encaminar Muchos temas que necesitan cambios y reformas Señora, ¿no es posible que aquí un senador gane más que un presidente? Que un funcionario de instituciones de, eh, como, por ejemplo, eh, la que teníamos ahí, eh, esta que creó Leonel Francis, ¿cómo se llama? Que Hablamos mucho de esta, la, la de la creación, la que captaba los recursos de las empresas privadas, ah, del Fomper. El Fomper, se crea a raíz de la reforma de la empresa pública. Pero ¿cómo es posible que un director de una institución como esta gane más que un presidente? O sea, no entendemos. Entonces, hay cosas como que tú no la digieres, no sabes el por qué, en qué se basan. Y cuando mira, el, que, el que dirige la nación, todos los estamentos, esa institución y el que está ahí debajo, gana más que usted que es el jefe. O sea, bueno. son locuras. Son locuras. No, no, no hay forma. Entonces, ante todo esto, muy, muy válido. Y nosotros esperemos que los diputados no se empoderen y no quieran eh, aprobar este proyecto y que se caiga en el mismo. Deben de casarse con la gloria y hacerle entender a este pueblo que sí, que una vez en su vida están haciendo algo en pro de la sociedad y de la disminución de los recursos que conlleva tenerlos a ellos representándonos. Muchísimas gracias.